Hablando de historia, de saborear la gloria, de un montón de victoria en toda la trayectoria. Con humildad, habilidad, capacidad y cualidad, tengo que mencionar a las bestias de la ciudad. A ver la FULL de Full Power. A muy temprana edad los iba a ver. A Penny, ni pregunté, me aluciné, me acomodé y me quedé. Mirando como todos levantaban polvo Rápidamente como un volvo La otra semana vuelvo, me despedí, me acuerdo Y me fui caminando con estilo recuerdo Que la semana volví y ya estaban Yair el Enrique, el, el Mac, el Peye y el David Y el infaltable, que más que el Dalí, Que todavía sigue bailando ahí Ese viejo completo, hay visto en la croquera Parece una revista de grafos que lo no supera No conocía al pica, ese también la aplica Como en Serena Conver, esto se multiplica Conocido Jesús Parra, quien de Parra, Mabarra, aleja Alias muy y me metí en su clica MDP, en guerra con la CDT. No escóndete, escóndete, muro, puro trate. Si hablo de buenos gems y el giro chila güey, tardito los BGR está rico de mente. Sería bacán juntarlo a todo para el FT. El cherry y el alma rayando a la vez. Entramos a los pende bailando como árabes La mansa locura como yo con jarabe. Esto es locura, loco, loco, loco, terminé. Loco por escuchar, medio loco del coco. El tema da para algo, pero un beat es poco. para todo lo que descargo, disculpa si me equivoco. O estoy perdido en el sonido, si me olvido de mencionar. Alguno que otra hora lo voy a deletrear En orden cronológico, lógico, si no al tiro al que sabe, sabe, ave, no importa cómo las tiro E B, B, p, f, p p p p o, o enemigos como la GDS se viene la fs la DRU, la CRS, que no la cierre s f la puerta que abierto pa toda a la nueva escuela Caminata por el puerto pirata o que azuela f FB, b, b o, C, P, l. 9 m ADNON o, o enemigos como la GDS se viene La FS la e l Que no la cierre s f, D, a, C, U. La puerta que abierta para toda la nueva escuela Caminata por el puerto pirata aunque a suela